y pueden hacer un buen papel. Pues a ver, no, va a ser un resto de simplemente es el salto, le da a ella ah, un brazo mundial muy grande, los otros son cuatro juegos nada ¿no? más, eh, no es fácil adaptarte para otros juegos, ahora trabajando en Japón con estos juegos, eh, pues se puede adaptar a ofensiva y van a sentir más confianza, van a sentir mejor, van a ser más, más eh, pasivos